Lupita y Carmen Andrade son dos gemelas y amesas que se volvieron influencers tras compartir su vida en redes sociales y recientemente hablaron de cómo es su vida íntima. Las jóvenes mexicanas tienen 22 años y están unidas por el torso y la pelvis. En una entrevista detallaron que no pueden operarse, una de las dos moriría. Lupita y Carmen Andrade se mudaron desde México hacia Estados Unidos cuando aún eran bebés. Las siamesas de 22 años, que nacieron unidas por el torso y la pelvis, explicaron cómo llevan a cabo la vida diaria. Cada una tiene dos brazos, pero solo una pierna. Carmen, que maneja la diestra, es la encargada de conducir cada vez que se suben a su vehículo. En una entrevista con el medio Today, Lupita y Carmen expresaron, si tuviéramos una cirugía de separación, una de nosotros moriría seguro. La otra también fallecería o terminaría en la unidad de cuidados intensivos y nunca saldríamos. Ambas viven junto a su familia en el estado de conectitud. Carmen estudia para ser enfermera veterinaria y Lupita aguarda trabajar en el mismo ámbito, aunque sueña con ser escritora de comedia. Casi siempre hablo yo, pero ella es muy graciosa, contó Carmen. Vida de las siamesas. Durante su infancia padecieron comentarios y miradas de gente mala. Carmen recordó que, los niños nos infantilizaban y hablaban como si fuéramos bebés. Luego agregó, todavía estamos cerca de las mismas personas con las que crecimos. Lupita tiene muy buena intuición sobre las personas, así que si a ella le gustan, me gustan a mí. Las hermanas comparten el torrente sanguíneo, el hígado y muchas estructuras internas. Aunque su conexión va más allá de lo físico, puedo sentir cuando Carmen está ansiosa o a punto de llorar. Es ese mismo nudo en el estómago, dijo Lupita. Cuando teníamos casi seis años, tuvimos una pesadilla en la que nos íbamos a caer de un avión y luego, literalmente, nos caímos de la cama. Eso solo sucedió una vez, pero podemos sentir las emociones de la otra. Eso pasa todo el tiempo, relató Carmen. A Carmen le gusta tener citas y Lupita es asexual. Para las siamesas, la vida no es otra cosa que una serie de desafíos que deben ir sorteando para crecer y lograr sus metas. Aprendieron a ir al cine, viajar en avión o hacer ejercicio aún con la observación ajena. Lupita aseguró, tenemos citas. Bueno, en realidad Carmen las tiene. Su hermana está de novia con Daniel, un joven al que conoció en una aplicación de citas allá por octubre de 2020. Nunca traté de ocultar el hecho de que soy cianesa, lo que significa que recibí muchos mensajes de hombres con fetiches. Supe desde el principio que Daniel era diferente a los demás, porque no comenzó con una pregunta sobre mi condición, narró. Daniel y mi hermana se llevan muy bien. Es divertido porque me quedo despierta más tarde que Lupita, pero cuando Daniel se queda a dormir, me duermo rápidamente y él se queda despierto hablando con ella, continuó Carmen, que remarcó que también comparten el sistema reproductivo. En el plano sexual no ahondaron en detalles, aunque Lupita indicó, soy asexual, pero quiero que Carmen siente cabeza. Sé que eso es importante para ella. Hemos estado juntas durante dos años y medio y hemos hablado de comprometernos, pero primero queremos vivir juntos, detalló Carmen. A veces me siento mal porque quiero pasar mucho tiempo con Daniel, así que tratamos de establecer acuerdos. Como que Lupita elija a qué lugar salimos a cenar o qué actividad vamos a hacer, explicó. Luego precisó, Lupita y yo no podemos quedar embarazadas, tenemos endometriosis y también estamos con un bloqueador de hormonas que nos impide menstruar. «A veces al final del día estamos exhaustas y no queremos hablar. Ahí es cuando usamos diferentes dispositivos y hacemos nuestras cosas. Tengo mi laptop para hacer el trabajo escolar y Lupita se pone los auriculares y escucha música o usa su teléfono», dijo Carmen.